Que quiere amargarle la vida a la gente, ¿no? Bueno, yo te doy otro ejemplo más. El billete de 500. Ah. El paciente contaba el billete de 1000. El barrecito. Este es el golpista de Dimanche. El es? billete de 500 nació en junio de 2016. Bajo el inefable gobierno de Mauricio Márquez. Sí. En diciembre de 2023 proyectaba 20 pesos. Cuando nació el billete lo compraba con 20. Eso es una construcción lo que ven ahí. Destruida.